Hola, hoy quiero decirte algo especial, mami. Creo que últimamente hemos pasado por cosas muy diferentes. ¿Será mi edad? ¿O todo lo que pasa a nuestro alrededor? ¿O esos temas de los que toda la gente habla? Lo único que sé es que me voy dando cuenta de todo lo que haces para que estemos bien. ¿Cómo poder expresarte lo que significan para mí? Esas veces en las que haces a un lado todo para ayudarme. ¿Cómo pongo en palabras? Lo que sé que a veces te desvelas pidiendo por mi salud y felicidad. ¿Cómo decirte? Que solo tu presencia me hace sentir segura. Y que puedo lograrlo todo. Quisiera que supieras que todo ha sido perfecto. Desde el momento en que me llevaste en tu vientre hasta el día de hoy. Tanto las lágrimas, como las risas, los regaños, como los elogios, han formado este amor que vivimos tú y yo. No sabría cómo agradecerte que existo y que todo lo que he recibido de ti me esté haciendo fuerte y capaz de vivir mi vida. Ojalá pudiera expresarte que siempre hiciste lo mejor que sabías hacer. Y que para mí es una bendición. No tengo el valor para pedirte perdón por mis arrebatos. Por las veces que te contradije. Por dejarme llevar por las emociones. Y al final... Tú siempre me regalaste tu comprensión. Puedes estar segura de que pueda enfrentar todo lo que la vida me presente gracias a tu ejemplo. Y ya sé lo que te quería decir mamita. Te, te quiero, quiero mucho. mucho.